estén muy bien, con buena salud. Y hoy vamos a conversar sobre eh, el corazón y la pureza del ángel. Y hoy, especialmente, 18 de enero, lo hacemos en conmemoración de Brahma Baba. Como ustedes ven en la imagen, él es el, el fundador de Brahma Kumaris. Eh, un alma extremadamente especial que dejó el cuerpo el 18 de enero del 69. Y siempre nos gusta eh, recordar ese estado espiritual tan especial en el que un alma puede volar aún más allá sin agonía. O sea, sin ese dolor que genera eh, el dejar el cuerpo. Así que eh, vamos a, a profundizar. Primero, eh, ¿por qué hacemos esto en honor a Brahma Baba? Él es un alma muy especial que demostró cómo ser consciente del alma en la práctica. Es decir, cómo vivir en conciencia espiritual siempre. Todos somos almas, independientemente del género, de la casta, de las razas. Y gracias a esa perspectiva del alma logró generar un ambiente de mucha armonía, integración, igualdad, en el que cada ser es simplemente valioso por ser lo que es, este ser de luz. Nada más. Otra de las características de cómo lo demostró, fue que hay, mantuvo un principio desde el inicio hasta hoy, que se mantiene en nuestra escuela, y es que todo es gratuito. No se cobra. Es algo que es para todos, no, nuestro fin no es el lucro, de verdad que es traer una transformación donde cada ser humano vuelva a recuperar su propio valor, su autosoberanía, su paz interna. Por eso en, en la organización cada quien puede contribuir con lo que guste, pero nunca se le va a obligar. Y otra además de las características es... Que hubo amor, hubo pureza y hubo no violencia en sus respuestas, eh, interacciones con todas las personas. Incluso aquellos que amenazaron su vida porque cuando este conocimiento empezó en el año 69 en Karachi en India. Y él encarnando como el traer ese, ese mensaje a la tierra. Eh, lo que sucedió es que muchas personas no estuvieron de acuerdo con este principio de, de la no discriminación, incluso de la integración a todos como iguales y, y también del de derecho a vivir una vida de pureza. Seamos hombres, mujeres, vivamos en familia, todos tenemos ese derecho. Si queremos una vida espiritual, la podemos vivir a plenitud. Es un derecho. Sin embargo, mucha gente estuvo en contra y hablaron muy mal de él y personas incluso cercanas de su familia lo amenazaron. Eh, hubo personas que vinieron a matarlo, un sicario, y se mantuvo en tal estado espiritual de paz estable que las personas no le hicieron nunca daño. Él, la respuesta... Fue con esa dignidad del principio de la paz, del amor, la no violencia. Así que es un ser de verdad muy especial de conocer. Tuvo una disciplina que lo hizo lograr el estado espiritual que tuvo hasta el final. Era una persona que estudió diariamente. Eh, él dejó su cuerpo cuando tenía 94 años. O sea, era una persona mayor y él empezó el estudio cuando tenía 60 o sea, no es que era una persona joven. Y no obstante, fue muy, muy profundo, disciplinado, dedicó su tiempo a ello. Despertaba muy temprano al amanecer para meditar. Eso le hizo generar eh, un hábito de una conexión con la fuente, con Dios, muy, muy única, muy cercana. Y además... Tenía esta capacidad de mantener tiempos de meditación constantes durante el día y también nos enseñó una disciplina tan importante de comer comida pura, que nuestra comida no sea solo para satisfacer las papilas gustativas, sino que de verdad sirvan de alimento a nuestro, a nuestro ser interior y también físico, o sea, las dos cosas. entonces Claro, una, una dieta que fue vegetariana, pero también a la hora de cocinar, hacerlo con amor, con paz, con esa intención de que eso es una ofrenda sagrada para mi ser y para quien se lo coma. Y también, como les comentaba, él, él asumió el derecho de vivir una vida pura, porque aunque tenía bastantes hijos, Tuvo, él, él fue papá, tuvo cinco hijos, tenía su matrimonio. Cuando él decidió tener esta vida espiritual, él se dio ese derecho. Y también le dio el derecho a cada uno de los miembros de su familia a vivir al máximo su propio ser. Así que fue un ejemplo, ¿verdad? Porque en el camino espiritual también su esposa se dio. Esa, ese espacio para su propia vivencia interna. Y claro, con disciplina siempre hay éxito en lo que sea que uno haga. Y eso es algo que él logró. Y ahí pueden ver las bases. Es aquí en, ese, en esta foto se ve donde está la sede de Brahma Kumaris en Rajasthan, la sede principal, que se construyó así, ladrillo por ladrillo con esta conciencia, ¿verdad? Es un espacio donde el ambiente es de mucha pureza. Y, bueno, fue creciendo y vean a ustedes que ahora es una universidad espiritual que tiene un alcance mundial, ¿verdad? Y ahí es una red de centros en más de 120 países, y bueno, aquí pueden ver ustedes a las dadis que fueron las que quedaron coordinando la institución después de que Brahma Baba partió y ahora pues hay otra generación también donde está Mohini Didi, Sister Yenti, que son las que ahora están sosteniendo la escuela. Y todo este gran crecimiento de verdad que es producto de una conexión muy honesta, muy transparente, con la fuente, que aquí lo ponemos ¿verdad? como este solcito, ¿verdad? el ser supremo Dios, y con la intención de verdad como de transmitir es con total transparencia ese mensaje tan especial. Así que en memoria de, de esto, ¿verdad? Y, y con el, la alegría de estarlo viviendo en esta época, vamos a profundizar acerca de los ángeles. Bueno, aquí les puse además que Brahma se liberó de las ataduras del karma el 18 de enero del 69, ahí está su memorial y este es un día en donde hacemos silencio, donde nos conectamos mucho con ese estado más angelical, más de luz, de paz en su memoria. Y precisamente porque nosotros vemos que uno de, los, de las metas del estudio, la práctica espiritual, es llegar a niveles de conciencia y a una forma del ser que es totalmente libre de ataduras kármicas. Es decir, donde el alma haya logrado tal maestría sobre sí misma que no dependa de nada del entorno para su felicidad, sino que en vez de atarse y depender de otros y de las situaciones, más bien pueda aportar a esos lugares bienestar. Y por eso la figura que representa la perfección espiritual en ese nivel son los ángeles. Y los ángeles son seres extremadamente perfectos que ya han logrado ese estado espiritual por haber hecho una práctica. Es todo un proceso de desarrollo interior. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué queremos alcanzar? ¿Cómo es ese ángel? ¿Cómo es el ángel? Una de las cosas que me encanta es el estado interno donde el ángel no tiene traza de negatividad, su estado es sin vicio, que eso en hindi es Nirvikari, o sea no hay nada en mi ser que sean tendencias del pasado que influyan mis respuestas influya en mi estado actual. Es como el poder haber hecho una sanación, una armonización con todo mi propio ser, para darme el permiso otra vez de estar libre y abierto a un estado de muchas virtudes. Y es, es así el ángel. El ángel es un ser que personifica la armonía, el amor, la dicha, la generosidad, el poder, gracias a que no tienen ni rastros de negatividad. Por lo tanto es un ser que tiene dicha interior y la dicha es un estado de contentamiento que posiblemente ustedes también han sentido, que es cuando uno ya no tiene deseos externos. Es como cuando uno tiene tanta alegría de tener una, una conexión tan cercana a la compañía del Ser Supremo. Una compañía real, una compañía agradable, que está siempre. Y eso me hace un ser tan pleno, tan feliz. Y no necesita nada más. Porque el ángel efectivamente es un ser cuya dicha o su fuente de felicidad es espiritual. Es decir, que no es un bogi es decir, no, no está atado a placeres sensuales, es un yogui. Es decir, que su placer viene de la conciencia o la conexión con la fuente o con el Ser Supremo. Y además es, es un ser que tiene muchos equilibrios, es, es balanceado. Ser alguien balanceado es un signo de perfección. Y el ángel, uno de los equilibrios es que tiene mucha inocencia, como la imagen que ustedes ven ahí, muchas veces los retratan como niños, ¿no? Porque tienen una pureza, una inocencia de desconocer eh, cualquier cosa que sea oscura o negativa o corrupta. Pero a la vez que son así, son muy sabios. Entonces... La sabiduría los hace también tener madurez, estabilidad, claridad, qué es lo correcto, qué es lo que no es correcto. Y eso es algo que siempre tenemos que, que, que jugar, ¿verdad? Ser como una persona muy sabia, muy centrada, pero a la vez muy inocente, muy leve, alegre. ¿Y cómo es el corazón de un ángel? ¿Cómo siente un ángel? ¿Qué tiene en su interior? Ustedes han sentido a veces como una conexión muy grande con la tierra y a veces también como toda esa energía, el alma tiene una, una conexión muy grande con la energía de su cuerpo. Siempre estamos muy conectados, ¿verdad? A veces el pobre cuerpo... Tiene que correr porque el alma piensa muy rápido, rápido, rápido. Y el pobre cuerpo ahí va y le da colitis, gastritis, ¿verdad? Pero son dos energías que, que conviven siempre. La energía del cuerpo y la energía del alma. Pero también hay una tercera energía, que es la energía del ser supremo. Que es una compañía pura, constante, que equilibra, que sana, que eleva que nutre, entonces en el corazón, que es donde, es la parte más real de uno, ¿verdad? Porque las emociones, los sentimientos son tal como uno lo siente, uno no lo puede engañar, ¿verdad? Uno puede engañar a veces a la mente, pero no al corazón, entonces el corazón de alguien que está conectado con el alma suprema, con esta tercera energía, con esta energía divina, es un corazón lleno, estable, satisfecho y puede conectarse con Dios sin esfuerzo, de una manera tan, tan natural. No le lleva ni siquiera un pensamiento, es tan fácil para un ángel sentir a Dios. ¿Se imaginan? Y por eso también es un instrumento del Ser Supremo. Y vive con entrega absoluta al Ser Supremo. Total. Como aquel que es como un piano que ama a su pianista. ¿Verdad? El piano diría, toque todo lo que quiera porque amo al pianista. <risa> y puede hacer cosas maravillosas con el piano. De la misma manera nosotros, el ángel, se sabe un instrumento del Ser Supremo. Y tiene tal entrega. Que Dios pueda hacer lo que quiera a través de él, lo que quiera. Porque el ángel está disponible para Dios. También es un ser que está más allá de las dualidades, de lo bueno, de lo malo, del frío, del calor, del joven o el viejo. Que son tantos diferentes eh, estados extremos frente a los que nosotros siempre nos afrontos enfrentamos, que son limitantes. En cambio, un ángel está más allá de esos etiquetas, le podemos llamar, o mandatos. Es libre de todo eso. Es ilimitado. Es un ser absoluto, completo. el, el en el ángel hay unidad, donde todo, la luz es bienvenida, la sombra es entendida, no hay dualidad. Todo lo que el ángel entiende viene del amor, de una apertura muy grande, muy grande. Y además eso lo hace un ser de poder. ¿Verdad? Y por eso también se ha retratado como, como un ser que puede romper aquello que es extremadamente negativo, vicioso, de totalmente oscuridad y puede traer luz. ¿Por qué? Porque un ángel es un ser de poder, ya que tiene soberanía completa sobre su mente, su intelecto y su personalidad. Es decir, el ángel no gasta tiempo en pensar, ¿será o no será? ¿Pasará o no pasará? ¿Lo haré o no lo haré? ¿Lloverá o no lloverá? No, ¿verdad? O sea, la mente de un ángel es totalmente silenciosa, enfocada. Y lo que la, el ángel quiere pensar, la mente le obedece. Al igual el intelecto, que es este, esta capacidad de discernir, reflexionar, juzgar, analizar. El análisis de un ángel. ¿Qué usa para ese análisis? Viene todo desde la conciencia del alma, ¿verdad? Y de toda la sabiduría divina y la personalidad de un ángel, ¿verdad? Es su, su, su forma de ser es una forma que viene del autorrespeto, del amor de quien soy. Un ángel no se compararía con otro ángel. Es absolutamente feliz de ser quien es totalmente tranquilo, se conoce a la perfección. Y por ello, la identidad del ángel no se ve influenciada por el entorno. ¿verdad? como que el ángel se pregunte, ay, ¿qué seré? ¿Seré como de, de, de la liga o saprisa, como dicen aquí? O sea, ¿seré, seré como eh, de tal partido? ¿Me gusta tal el fútbol o me gusta el básquetbol? Nada, mi identidad es inafectada por el entorno y ni siquiera es afectada por su propia historia, ya que vive en conciencia de eternidad, de ser un ser inmortal. Se imaginan ustedes que sientan que ustedes nunca van a morir, que son un ser de luz. Pueden estar en un cuerpo ahora, de forma temporal, pero ustedes aun cuando no estén en ese cuerpo van a seguir viviendo, el ángel sabe que vive por siempre y que su identidad no cambia, siempre es un ser de luz y por eso tiene tal fuerza de traer luz en la oscuridad, porque cuando uno es tan claro de su luz, no importa el entorno puede ser de caos Puede ser que los demás estén todos hablando chismes unos de otros. Si uno es claro de que uno es luz, uno trae eso a ese ambiente. Y no se involucra en lo que hablan los demás o lo que dicen o no dicen. Uno se conecta solo con lo divino y con lo que tiene que hacer ahí. Y eso es destruir o disipar la oscuridad. Ese es uno de los roles de los ángeles. Así que con este entendimiento, ¿verdad? Que hemos hablado hoy como de algunas de las características del ángel. Con, es una motivación a que cada uno de nosotros pueda hacer su viaje espiritual para ir llegando a ese estado cada vez más sutil, más sutil. ¿Se imaginan qué lindo poder volverse así? Un ser que trae ese... Esa fuerza que necesita la Tierra en estos tiempos. Por eso les invito ahora a que hagamos una pausa. Y hagamos una meditación angelical. Podemos ahí donde estamos. Inhalar profundo. Integrar la energía interna, metafísica del alma con la del cuerpo armonizarla Entonces voy a desacelerar la energía espiritual, es decir, mis pensamientos, para que el cuerpo pueda estar más relajado, más tranquilo, más en armonía. La energía del alma con la energía del cuerpo. Y suavemente voy a conectarme con la mente del ángel. La mente del ángel es tan dulce, tranquila, concentrada. El ángel piensa en Dios, en el ser supremo. Y en Aquello que Dios necesita que haga. El ángel tiene una mente valiente, enfocada. Y conecto ahora con el corazón del ángel. Un corazón limpio puro, sano, en el que hay amor constante. Está lleno de dicha porque ama a Dios y siente tanto la cercanía con Dios. Siente siempre a Dios cerca. Por lo tanto, su capacidad de amar la aprendió de Dios y ama ampliamente a todos. El corazón de un ángel no guarda ningún rencor porque es un corazón puro. Sable. Tranquilo. Su pureza es tan linda como la de un niño. Que no tiene apego al cuerpo. No tiene apego a un nombre. Ni a una posición. Es tan puro. Por eso tantos ángeles son retratados como niños, que su pureza es ilimitada. Su pureza es su derecho, es su esencia, es la base del ángel. Esa pureza lo no hace también poderoso. Lo hace un ser con una luz que puede cortar cualquier patrón de negatividad. Esa luz es su protección porque nada ni nadie le puede hacer daño. Gracias a que su pureza, su conexión con Dios, se vuelve en su toldo protector su espada, más afilada. Son así un faro. Que transmite luz y que da poder. Donde sea que está. Conecto con eso. Porque al conectarme, me hago así. Me hago un ángel un faro que trae luz a donde sea que estoy. Oh,